La luz me espera, yo no puedo ir. Y ese viaje se quemó sin despegar Y es así Antes de que viaje se quemó sin despegar y es así, pago no con un día más, lo demás quedó ahí y es viaje se quemó